Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Ariana Ceballos, soy la directora de desarrollo de programas del TIC-TAC, que es el tanque de análisis y creatividad de las TIC. Hacemos parte de la CSIT, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Y hoy es un gusto para nosotros eh, haberlos invitado a este webinar o a este conversatorio, ¿Cómo construir territorios VIC? verdes, inteligentes y creativos. Este es uno de los programas de investigación del Tic Tac eh, y que estamos muy felices de poderlo compartir con ustedes. Eh, este conversatorio, como les decía, hace parte de, de este programa que lo que busca es tratar de evidenciar la manera como los territorios en nuestro país pueden pasar a ser territorios inteligentes con acciones muy puntuales y no necesariamente eh, muy grandes, sino que las pueden llegar a ser teniendo en cuenta que necesitamos que trabajen juntos el gobierno, la sociedad y las empresas. Y hoy vamos a tratar de, de hablar un poquito de estos temas. Nos acompañan hoy en este conversatorio Luz Aravani Ramírez, directora del Centro de Pensamiento de Ciudades Inteligentes y Sostenibles de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Manizales. Bienvenida, Luz. Gracias por la invitación, gracias. A Adriana, Natalia, Andrés, Alejandro y a todos ustedes que están conectados hoy con nosotros. Gracias a todos. Nos acompaña también Andrés Arias, líder de Internet de las Cosas y Ciudades Inteligentes del Centro de la Cuarta Revolución Industrial. Hola Andrés, buenos días. Hola Adriana y todos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada de este tema que, que no, tiene, no tiene ni principio ni fin y que la idea es empezar a analizar cada uno de los aspectos y a compartir ese conocimiento entre todos. Aquí hay una mezcla muy interesante desde el sector privado y también desde la academia, obviamente todo lo que ustedes han realizado desde la CCIT. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Y nos acompaña también Alejandro Posada, vicepresidente comercial de NEC de Colombia. Hola, Alejandro, un gusto tenerte. Hola, Adriana. Un saludo muy especial, agradecimiento al TICTAC, a la CCIT por esta invitación, Y un saludo muy especial a mis contertulios, a ustedes, caravana estamos listos para, como decía Andrés, empezar un tema que no tiene fin. Eso, eh, así es, así es. Entonces, bueno, qué bueno que los vamos a, a, a tener, como lo mencionaba Andrés, creo que aquí vamos a tener diferentes puntos de vista, todos muy interesantes y finalmente de eso se trata, a ver qué es lo que podemos hacer acá en nuestro país para que efectivamente ese camino que yo siento que hemos iniciado eh, avance, digamos que más, más notoriamente. Eh, entonces, sí, hoy nos hablarán ustedes un poquito de cuáles son esas políticas públicas de ciudades inteligentes y qué es lo que se debe hacer y cómo es importante tener en cuenta las características específicas de cada una de las regiones. O sea, esto no se trata de soluciones que funcionan para todas partes. Los problemas de Bogotá no son los mismos de Manizales como probablemente nos va a contar Luz. Cada territorio y cada ciudad y cada municipio tiene unas características especiales y obviamente las soluciones que lo moverán hacia hacer un territorio BIC, eh, verde, inteligente y creativo, son diferentes para cada uno. Eh, les voy a hablar un poquito de, de qué hemos hecho nosotros eh, desde el TICTAC eh, en estos temas. Mm, entonces, un territorio verde, inteligente y creativo se diferencia de uno común y corriente, primero, por la calidad y el despliegue de infraestructuras. ¿no? ¿Qué tan fácil es para sus habitantes tener acceso eh, a estos servicios. Eh, ¿Qué tanto podemos tener eh, un manejo bueno de los datos? ¿Qué tan fácil es que todos tengamos acceso a un dispositivo móvil? Entonces, digamos que esa parte de inteligente va ligada a qué tan qué tan fácil es que estemos conectados, qué tan fácil es para un ciudadano eh, usar servicios a través de, de su celular, por ejemplo. Eh, en Colombia, el 75% de la población usa internet esto es 8 millones eh, por banda ancha y 29 millones por algún dispositivo móvil sin embargo aunque este número digamos que suena grande y es un porcentaje muy representativo de nuestra población pues aún falta eh, en términos de que la ciudadanía realmente eh, y las comunidades se, se empoderen y aprovechen, digamos que las ventajas que esto tiene. Como lo hemos hablado muchas veces, no se trata solamente del acceso a Internet, sino que efectivamente la población sepa aprovecharlo y sepa usarlo y que esto realmente se traduzca en una mejor calidad de vida. Entonces, ese es un camino que también todavía en Colombia eh, tenemos que seguir trabajando. Eh, creemos nosotros desde nuestro programa de Ciudades BIC, que se deben tener en cuenta tres principios. Incrementar el acceso, la calidad y las oportunidades. Generar ambientes eh, basados en transversalidad y trazabilidad de las TIC. Aprovechar toda la tecnología para efectivamente poder tener esto. Eh, y buscar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y este es un punto importantísimo y digamos que hemos hecho muchísimo énfasis en él. Y es, efectivamente, esto tienen que ser... Soluciones que se mantengan y, y, y, y que perduren y que sean sostenibles. ¿no? Un territorio no se puede embarcar ni puede asumir una solución que no va a poder eh, sostener. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y nosotros, eh, digamos que dentro de esto también hemos dividido el país o hemos seleccionado unas regiones. Andina, Antioqueña, Caribe, Los Santanderes, eh, el Eje Cafetero y el Pacífico. Y estamos muy conscientes, como les decía hace unos minutos, que cada una de estas regiones tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia cultura, tiene sus propias necesidades y estamos analizando eso para efectivamente proponer soluciones que se adaptan a cada una de estas cosas. Eh, y nuevamente, tratar de evidenciar mmm, qué oportunidades tienen, qué cosas están haciendo bien, qué cosas están por mejorar, cuáles son esos casos de éxito que vale la pena tratar de replicar eh, en otras regiones entonces yo creo que, que ese es como un marco general de qué estamos haciendo nuestros invitados nos irán a, a contar muchísimo más de esto entonces los dejo con, con nuestros tres invitados nuevamente gracias Luz Andrés y Alejandro por habernos acompañado así que les, les cedo la palabra muchísimas gracias muchas gracias Adriana bueno yo aquí muy entusiasmado porque tenemos, tenemos dos grandes invitados y vamos a, a hacer un conversatorio muy, muy ameno empezar a compartir también información entonces yo creo que bueno ya aquí nos conocemos desde hace un, un tiempito entonces vamos a, a tratar de abordar unas preguntas pero sobre todo digamos desde de los contextos y la visión que cada uno representa pero sobre todo les voy a hacer una invitación aparte de ese contexto desde el sector académico y el sector privado eh, también como mm, complementamos esas, esas respuestas como nuestra visión como ciudadanos y este es un llamado que usualmente en todas las, eh, digamos, mesas de trabajo, cuando hablamos de ciudades inteligentes, eh, hago, hago ese llamado porque independientemente de, de donde estemos trabajando representando o representando, somos ciudadanos y de alguna manera nos vemos permeados por las dinámicas de la ciudad. Entonces vamos con la primera y voy a arrancar en el mismo orden de presentación. Arranco por Luz y después Alejandro, hacemos un contexto y vamos avanzando también con, con, las, con las preguntas, como tal. Todos siempre hemos sabido que las ciudades tienen unas características. Dentro de ellas, digamos que viene una, una parte económica, digamos, o una dimensión desde el punto de vista de desarrollo productivo, y cada ciudad o cada territorio va teniendo como una, una vocación económica, que en particular, pues se ha visto afectada y, digamos, que también hace parte de, de la dinámica que estamos viviendo con todo el tema de la pandemia y lo que se viene digamos que en adelante con, con todo este proceso, pero siempre nos preguntamos eh, cómo esa tecnología en realidad impacta y cómo en sus características como herramienta precisamente nos va a ayudar para una reactivación económica y para resaltar o incluso cambiar la vocación económica del territorio entonces cómo eh, digamos vamos a manejar o cómo piensan ustedes que podemos manejar esa relación tecnología como herramienta vocación económica territorial y recuperación económica. Luz, adelante, muchas gracias. Gracias, Andrés. Mira, primero hay que considerar que además de la economía o del sector económico es importante como reto de reactivación también otras áreas de la ciudad deben ser reactivadas de tal manera que atendamos a esa a ese sistema que es complejo. Complejo porque hay muchas relaciones entre los sectores, los elementos, los ciudadanos, y esas relaciones no solamente se dan en cantidad, sino en diversidad. Entonces la reactivación de la economía pasa por eh, tocar otros puntos, otros aspectos o elementos de la ciudad. Bajo esa consideración, lo que se haga en un lado, obviamente va a tener impacto en otro o efecto en otro de manera directa o de manera inversa y las tic entran a ser eh, dejan de eh, hay que dejar de pensar que son la panacea a, la, a, a, a graves problemas a muchos problemas que, que tenemos y considerarlas como elementos que potencian o catalizan los procesos incluso si los procesos funcionan eh, mal eh, las TIC también potencian ese, ese mal comportamiento en términos generales, pero si funcionan bien, entonces también potencian eh, los resultados y el mismo proceso. Entonces, eh, hay tanto que apoyar en términos de la reactivación económica el que ofrece el servicio o el producto, el que lo oferta o lo vende, como el que lo demanda, lo recibe o lo compra. Particularmente en Manizales, que tiene una vocación educativa, Encontramos que eh, por razones del confinamiento muchos estudiantes, que según estudios son casi la mitad de los que estaban en las universidades presencialmente aquí en la ciudad, se van a sus lugares de origen y eh, eso desestabiliza en, por lo menos eh, en el sector educativo, no se diga solo por la calidad de la educación, los procesos educativos que yo personalmente pienso que son se basan en, en la comunicación, en, en establecer re, en relaciones, no solamente a través de la virtualidad, sino presenciales, incluso son más ricas las presenciales. Entonces, se da que todas estas actividades conexas, las residencias estudiantiles, los restaurantes, eh, las actividades incluso de entretenimiento, de ocio, se ven afectadas en términos, de, en términos económicos. Entonces, entonces... Y, y le agregamos algo que hay incluso estudiantes que consideran que están mejor en su casa que aquí en Manizales, donde se tienen que desplazar de un sitio donde están en arrendamiento a la universidad. Entonces conjugamos todos eh, eh, conjugamos lo que piensan los estudiantes, conjugamos el proceso educativo y conjugamos el desarrollo de la actividad económica relacionada con la educación y, y pensamos que lo que hay que hacer es... Eh, es pensamos que hay que trabajar de manera híbrida porque si nos quedamos solo dando clases desde la virtualidad, entonces las otras actividades económicas relacionadas con la educación eh, pues se van a seguir viendo afectadas. Entonces en ese caso hay que revisar todos esos elementos en ese sistema complejo y cómo con el uso de tecnología potenciar eh, lo, que, lo que puede funcionar bien, pero también tener en cuenta que deberíamos seguir con algunas actividades presenciales eh, en aras de que eh, no se desestabilice o, o podamos reactivar, eh, reactivarlas económicamente. Gracias. Gracias, Níos. La, fra la frase más famosa de este 2020 y 2021. Alejandro, adelante, cuéntanos cuál es tu opinión. Muchas gracias, André. Mira, como tratando de llevar un hilo conductor en esta... Que me gustó mucho la invitación que haces al principio de despojarnos un poco de, de, de las cosas de, de lo que estamos y de ubicarnos dentro del de marco de que cada uno de nosotros como ciudadanos somos ciudadanos pues, y somos usufructuantes de estas tecnologías para lo bueno y para lo malo. Comparto que a veces la tecnología puede potenciar las cosas malas y potenciar las cosas buenas. Nosotros en NEC como compañía y haciendo el paralelo de la experiencia a, nosotros somos una, una, una empresa de co-creación. Digamos que creemos que la tecnología es un... Me están escuchando entrecortado, me dicen por acá por el interno, es pues que yo tengo como un retorno. Voy a bajarle sí. el volumen a esto, voy a sí. el volumen del, del micrófono. Ahí ya me escuchas mejor. Sigues Ahí con un poquito me... de retorno, pero más continuo. Entonces me va a tocar ponerlo en silencio y me haces una seña cuando volver <ríe> o a sea, bueno, eh, Lo que te decía es que nosotros somos una compañía de co-creación, es decir, el, el eje fundamental de la tecnología es que sea un habilitante para la solución de las problemáticas sociales, ¿eh? Entonces, nosotros estamos en constante comunicación tanto con los diseñadores de las políticas públicas como nuestros compañeros de la industria para poder utilizar la tecnología para solucionar problemas del día a día. Estamos enmarcados en este momento en un ejercicio de pandemia. Llevamos un año... Eh, de confinamientos eh, prolongados, confinamientos parciales, y cada uno de nosotros puede ver cómo se han hecho intentos desde el sector privado y del sector público de la utilización de la tecnología para, eh, digamos, prevenir el contagio del COVID o para garantizar nuestra salud en, el, en las diferentes actividades que realizamos en la calle, y cada uno podrá sacar sus conclusiones si son, eh, digamos, eh, instrumentalizaciones inocuas o no lo son. Cosas, por ejemplo, desde mi punto de vista, un poco absurdas, que se mide la temperatura con un, con un termómetro de dos dólares y que le digan a uno, señor, usted tiene 35 grados, y yo le digo, si tengo 35 grados, pues entonces me tengo que ir ya mismo para el hospital porque estoy hipotérmico. Entonces, no tiene, no tiene, digamos, ningún sentido esa utilización, pero tampoco son esfuerzos que no hayan servido, sino que han permitido tratar y de vislumbrar hacia dónde vamos con la utilización de la tecnología como militante, Enfocándonos un poco más en la parte de la vocación de las ciudades, nosotros estamos en constante observación de, las diferentes, de los diferentes municipios en Colombia y en, al ser una compañía rural, de tratar de tener nuestras experiencias del exterior para ver cómo ayudamos a que estas vocaciones sea una vocación turística, sea una vocación eh, agrícola, sea una vocación empresarial la que tenga la ciudad, o bueno, el tema que estamos hablando en una ciudad con tantos estudiantes que tienen estas diferentes eh, aristas de las problemáticas en sus desplazamientos o en sus clases, cómo utilizar la tecnología y brindarles unas posibilidades a la sociedad de mejorar. Entonces, es muy importante el diálogo de co-creación entre el Público, el sector privado, entre el diseño, la creación y la ejecución de las políticas públicas para la utilización de la tecnología, independientemente de los fabricantes, y tratar de enfocarnos en algo muy importante: que los fabricantes tengamos eh, fabricantes e integradores. Nosotros, como compañía, tenemos los dos sombreros. Tengamos muy claro que debemos aportar a la sociedad ahora lo planteaba Adriana, en los objetivos de desarrollo sostenible, aportar a la sociedad con tecnologías que permitan que los municipios sigan creciendo, no tecnologías cerradas, tecnologías de cuerpo abierto, involucrar a la, a la academia en la co-creación de estas cosas. Ese es mi comentario, Andrés. Alejandro, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí también hay unos puntos para resaltar. Yo voy tomando nota. Esa, Me quedo con, con frases como tecnología como catalizador que nos mencionaba Luz, en cuanto a cómo, a partir de usar una herramienta, pues los diferentes actores empiezan a, a interactuar. También con lo que hablabas, y es algo, digamos, de lo, que, de lo que yo, por estar en el centro, puedo estar un poquito más involucrado en términos de política pública. Vemos todavía territorios, no solamente en Colombia, a nivel de Latinoamérica, que tienen una velocidad de adaptación de sus políticas, incluso voy a mencionar el tema de, de planes de ordenamiento, cómo va avanzando, los planes de ordenamiento para poder recibir algún tema de infraestructura que permita cerrar la brecha digital y Adriana lo mencionó al principio de la, de la conversación, no solamente es llevar los equipos para que me conecten sino saber para qué me voy a conectar es un tema de apropiación y esto reforzado precisamente con un tema de política pública de largo tiempo, de largo alcance porque estamos hablando de ciudades las ciudades en términos de tiempo pues no deben considerarse en la misma escala de, de tiempo del ser humano, son ciudades de 100, 200, 300, 400 años y siguen siendo ciudades muy jóvenes. Entonces también como planeamos en esa en ese espectro temporal y más bajo lo que estamos viviendo hoy en día en términos de la resiliencia. Aquí se comprueba la verdadera resiliencia de las ciudades y cómo esa vocación económica en realidad puede o no cambiar a partir de, de una nueva dinámica económica, social y ambiental que vivimos en las ciudades. Entonces súper interesante estas dos visiones. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Y quiero enmarcarlo en dos aspectos. Uno, toda la apuesta que se está haciendo, digamos, o cada vez está creciendo más de, de este concepto de la ciudad de 15 minutos y recordar que el año pasado Brasilia celebró los 60 años de la ciudad planificada. o sea Hace 60 años ya, ya Brasilia había dicho, bueno, vamos a construir una ciudad con, con todos los, digamos, aspectos y generalidades que puede tener una ciudad en términos de, de planeamiento urbano, de planeación urbana. Entonces ese contraste. Hoy hablamos de una ciudad donde podamos tener a la mano el sitio de trabajo, digamos que una, una pluralidad en diferentes, eh, digamos que accesos a servicios y, y, y a 15 minutos. que Solamente digamos que nos tardemos 15 minutos y también vemos hace 60 años la primera ciudad planificada en tema urbanístico imponente, eh, que tiene, digamos, que obedecía incluso a como a la estructura del fuselaje de un avión y todo lo que, digamos, que representa la ciudad en su momento. Incluso, y ahorita más adelante lo vamos a abordar en términos de Colombia, lo que se planteó hace muchos años en términos de las micro ciudades, que era no tener que desplazarnos, digamos, de, dentro de un, unos, unos, eh, unas zonas y donde podíamos encontrar absolutamente todo, el mecánico, el señor de las verduras, el cine. Entonces, eso es lo que se plantea también desde el punto de vista de ciudades de 15 minutos. Desde su punto de vista personal y como institución nuevamente, ¿qué ventajas tienen esas, esas ciudades de 15 minutos? ¿Y cuáles ciudades en Colombia tienen o podrían aplicar ese modelo en su cotidianidad? Y aquí contrasta un poco también con lo que hablamos de hablar, Acabamos de hablar de en términos de la pandemia y la alternancia para el desplazamiento. Cuénteme un poquito, cambiamos el orden. Alejandro, por favor. Andrés, le bajo el volumen, ¿me escuchan bien? ¿Sin retorno? Bueno, mira, eh, el tema de las ciudades de 15 minutos, y si uno... Puede observar lo que se está haciendo gracias a, digamos, al ejercicio que viene haciendo Carlos Moreno en la ciudad de París. Es bastante interesante. Uno plantea ejemplos como Brasilia. Es que Brasil tiene un, un área muy grande y una ciudad que está diseñada solamente para gobierno, en teoría para gobierno. Uno podría, después de 60 años, moverse en Brasilia siendo una ciudad bastante amplia en 15 minutos. Yo enfocaría sobre todo si, nos, si hablamos en temas de movilidad en que en 15 minutos ya me pueda desplazar a las cosas básicas que yo puedo hacer en la vida yo tuve la experiencia de vivir en tokio poco más de cuatro años y uno en 15 minutos en los sistemas de transporte tan efectivos y tan eficientes que existen en la ciudad de tokio puede llegar a muchos lugares de la ciudad tranquilamente y es una ciudad donde están eh, conviviendo más de 30 millones de habitantes, entre los que viven y entre los que entran y salen de las poblaciones cercanas, como Yokohama, que es otra ciudad, entonces hay muchos que viven en la ciudad, pero eh, perdón, que trabajan en la ciudad y no viven en las afueras. Entonces, sería ideal tener un transporte de calidad, no solamente tener un transporte masivo per se, pues tenemos ejemplos de transportes masivos en la ciudad de Bogotá, tenemos ejemplos pues, en las grandes ciudades, en Medellín, y todas estas de Transmilenios que, están, que se han regado por todo el país, pero vemos que la calidad del transporte, la calidad de la movilidad, la seguridad de las personas para moverse, pues no es la adecuada para que tomemos la decisión consciente de dejar nuestro vehículo en la casa y movernos en el transporte público. Ojalá ojalá pudiéramos estar solamente en transporte público y dejar huella de carbono en nuestros vehículos. O entender una ciudad como Brasilia, donde no hay, donde el transporte público no es, la, no es la utilización per se, sino que la gente tiene sus vehículos propios y se desplazan en los 15 minutos también. Son dos paralelos diferentes. Yo, como dices, desde mi punto de vista personal preferiría el transporte público. Cuando regresé a Medellín hace dos años, lo primero que hice fue comprarme una bicicleta eléctrica, y tengo que confesar que siento mucho miedo de desplazarme en la ciudad, no porque sea un tema que me lo robe, sino porque manejar en los carros y las ciclotrutas que hay en la zona donde yo vivo no son tan eficientes. Entonces es, es muy muy difícil como ciudadano enfrentar y poder aportar a estas ciudades de 15 minutos como Ahora sí, como, como representante de una firma tecnológica, pues nosotros sí estamos todo el tiempo, tenemos desarrollos muy grandes en la India y en Singapur en cuanto a movilidad, en cuanto a manejo de flotas, en cuanto a eficiencia del manejo de las flotas para poder entregarle a la sociedad con el acompañamiento de los diseñadores de la política pública unos mejores sistemas de transporte y movilidad inteligente para que acortemos esas distancias. Gracias Alejandro, aquí tengo en pantalla, listo, Luz, ¿qué opinas de, de, de esta pregunta y también encontraste un poquito con lo que nos cuenta Alejandro desde el punto de vista de tecnología? Bueno, yo encuentro que ahora el término ciudad de 15 minutos eh, es, otro, es uno de los nuevos términos plásticos, así como virtual, como inteligente, como sostenible, entonces encontramos... Solo en esta semana creo que hemos estado en no sé, cuatro sesiones que hablan sobre Ciudad Inteligente y se hace referencia a la ciudad de los 15 minutos. Pero cuando se mira cómo implementarla hay que tener en cuenta varias, varias consideraciones. Descentralizar el acceso a los servicios de salud municipales, bancarios, por ejemplo, requiere de nueva infraestructura o de adecuar la infraestructura que existe actualmente, eh, además de los recursos humanos que serían necesarios que también se, se estén, en esos, estén en esos centros descentralizados, además de la tecnología. Eh, y pensar en, en, en, en ese tipo de ciudades en Colombia también requiere el rediseño de esas ciudades, ¿cierto? Cuando se habla de, de ese tipo de consideraciones, hay algunos que plantean el rediseño de las ciudades, pero estamos hablando de rediseñar unas ciudades que han sido diseñadas o no han sido diseñadas. Las ciudades en Colombia, por lo menos en esta región, se diseñaron sobre las vías principales. Y, si ustedes han venido a Manizales, hay una vía principal y alrededor de la vía principal se desarrollan el resto de actividades o vivimos. Y si hay un bloqueo en la vía principal, se bloquea la ciudad en términos generales. Entonces, eh, no se ha considerado, y ahora que se habla, que las ciudades de los 15 minutos, el centro de la ciudad es la persona, pero en Colombia las ciudades no han sido diseñadas alrededor de las personas o para las personas, sino para los vehículos o para el transporte primario. Entonces ahora se habla de, de una ciudad eh, pensada eh, en términos del ciudadano y que debe ser diseñada en términos de los ciudadanos. Yo pienso que llegar a ese tipo de ciudades en Colombia requeriría mucho tiempo o mucho dinero o, o, o, o construir Brasilia más o menos. Entonces, estoy de acuerdo con Alejandro y incluso lo hablábamos hace muchos años con, con un experto urbanista en España, y era que las personas no deberían preocuparse en las ciudades de donde están, la actividad cultural o educativa o el centro de salud, sino que debería funcionar muy bien el transporte. Eh, eh, hay un concierto hoy en Manizales a las 8 de la noche en, en, en un extremo de la ciudad, entonces… Yo debería poder planear, eh, comer, dejar a los niños listos con alguien que los cuide, por ejemplo, y saber qué pasa el transporte a cierta hora, me demoro media hora en llegar a, al sitio y, y no estar preocupado por no llegar, sino pensar en que voy a disfrutar la actividad. Eh, y ciudades como Manizales, donde eh, más del 90% tienen un sector rural, entonces eh, deberíamos pensar en, en, en la ruralidad de los 15 o los 20 minutos, incluso en la región de los 15 o los 20 minutos. Entonces, entonces eh, esa idea de la ciudad de los 20 minutos eh, podría lograrse, vuelvo y estoy de acuerdo con Alejandro, si pensáramos en mejores formas de conectarnos al interior de las ciudades. Gracias, Luz. A mí me queda una reflexión aquí, y es también cómo la tecnología está al servicio de la misma evolución tecnológica y qué quiere decir esto y lo quiero digamos resumir en el concepto del gemelo digital que muchas de estas ciudades precisamente han utilizado tecnología para poder eh, capturar las dinámicas esos latidos de la ciudad en términos precisamente de movilidad el desplazamiento individual la toda la parte incluso de la planeación la mixtura que se tiene hoy en la construcción de tener todos estos temas como entonces habilitamos ciudades para que nos cuenten su historia desde la tecnología y tomar decisiones basadas en datos, que eso es un aspecto, digamos, que fundamental a la hora de evaluar este tipo de tecnologías, que no sea una percepción o un histórico, porque un histórico de pronto no ha funcionado, lo que nos decía Luz ahorita. Si las ciudades no se planearon desde, desde un principio con alguna, digamos, eh, base centrada en el usuario, y ahorita vamos a preguntarle al usuario bajo qué conceptos, entonces, esa cultura, en últimas, todo siempre va a redundar en ese tema de cultura. Cómo empezamos a utilizar esas tecnologías y hay casos en Colombia. Incluso ahorita puedo mencionar un par donde ya tenemos algún tema de planeación urbana basados en información, catastros multipropósitos en 3D. Entonces todo esto, digamos que empieza a generar una capa de información. ¿Para qué? Para que cualquier tipo de avance, modificación nos pueda llevar hacia allá. Incluso nosotros en, en la Alianza G20 de Ciudades Inteligentes, tenemos una, un borrador de política que se denomina el dig Ones, o sea, una sola ex excavación. ¿Por qué? Porque cada vez que avanza la tecnología, entonces tenemos que nuevamente eh, construir una infraestructura adicional para poder habilitar esa tecnología en términos de capacidades, no sé, de llevar fibra óptica, energía, otros servicios públicos. Y cada vez, digamos, que, que pasa esta evolución, no somos a prueba de futuro. Las ciudades dejan de ser la prueba de futuro y hay que volver a abrir con todo lo que implica. Y volvemos al tema. Entonces, si abrimos una calle para implementar tecnologías, entonces afectamos movilidad, afectamos incluso la tranquilidad de los, de los habitantes cercanos a esa instalación. Entonces, como desde la misma planeación de lo que se va a hacer, empezamos a combinar todo. Datos que está arrojando la ciudad... Procesamiento de analítica hacia dónde pueden ir las ciudades, incluso teniendo en cuenta esa, esa extensión del territorio, no solamente la ciudad, sino todo el territorio y las dinámicas eh, adyacentes de los diferentes municipios y de ahí hacer una planificación, digamos, mucho más eh, prolongada, a prueba de futuro, precisamente. Ahí hay unos aspectos bien interesantes que ya están evolucionando y que nosotros podemos, digamos que empezar a apropiar de manera gradual, partiendo de la conciencia y la cultura, como ciudadanos, pero también como eh, líderes en cada una de nuestras instituciones. Eso es un punto bien interesante. Bueno, ya que entramos un poquito en temas de, de cómo nos empezamos a soñar estas ciudades y todo lo que se ha hecho precisamente desde, desde las SIT y el tac eh, vamos a, a abordar un tema de cómo vemos esas ciudades big. Algunos ejemplos de esas ciudades verdes, inteligentes y creativas. Que, que, que hemos tenido la oportunidad, digamos, de, de, de vivirla. Que hay ejemplos de algunas acciones que se llevan a cabo en Colombia que nos están encaminando a ser un poco más verde o mucho más verde. Eh, el concepto de inteligencia misma, cómo se, cómo se aborda y cómo se apropia. Y también la creatividad al servicio, digamos, de diferentes áreas del conocimiento, que sea, un, digamos, que un eje transversal en cualquier tipo de actividad, incluso en la tecnológica. Entonces, Luz, arranquemos aquí a hacer el, el, el switch nuevamente. Bueno, pues nosotros desde el Centro de Pensamiento hemos, eh, nos hemos dado cuenta que en Bogotá se está hablando de una política pública en Ciudad Inteligente y ese proyecto lo lleva a cabo la Alta Consejería del Distrito en Bogotá. Bucaramanga tiene proyecto piloto de, en, un, en una de las zonas de la ciudad y Medellín de una u otra manera a, a partir de sus actividades, los parques tecnológicos, eh, Ruta N, pues eh, eh, han, han ido conformando esa idea de, de ciudad inteligente. Encontramos también que el proyecto de MINTIC de máxima velocidad 2020 eh, convoca más de 740 proyectos de diferentes municipios en Colombia. Y sabemos que el modelo de medición de madurez de ciudades y territorios inteligentes en Colombia fue aplicado el año pasado a más de 60 municipios. Entonces hay interés, mucho interés por el uso de tecnologías de información y comunicación para transformar cómo se llevan a cabo las actividades, eh, ciertas actividades en, en ciudades en Colombia. Particularmente en Manizales, nosotros desde el centro estamos trabajando en la elaboración de un borrador de política pública, para Manizales como, como ciudad inteligente y sostenible y nuestra propuesta es eh, extrapolar, si se puede decir así, esa política pública a, a, la, a algunas regiones del departamento, particularmente la región centro-sur, de tal manera que podamos, nos, eh, porque somos conscientes de algo, a veces las ciudades, la, la gran mayoría de las ciudades en Colombia por su tamaño no necesariamente tienen un impacto eh, un gran impacto, un impacto global a partir de las acciones que se desarrollan en la ciudad. Entonces, pues hay que empezar por algún lado en las ciudades, pero adicionalmente consideramos que las acciones deben hacerse de manera conjunta, de tal manera que se logren más y mejores efectos en lo económico, lo cultural, lo ambiental y, eh, y lo social incluso. Entonces, la conformación de regiones o territorios eh, que atiendan al uso de tecnología para... Mm, Uh, y hagan consciente a las personas de, o, o le permita a las personas mejorar sus condiciones de vida, pues entonces eh, es una propuesta por la que estamos trabajando. Gracias, Luz. No, bueno, Alejandro, aquí sí, metámosle, a ver cómo le metemos tecnología para ser más verdes y más creativos. Okay. Ustedes, ustedes tienen bastante experiencia en ese okay. tema. Ok, sí, Andrés, mira, Una, aquí sí me queda muy difícil como cambiarme los sombreros y, y, y sí me toca hablar con el sombrero de fabricante integrador y entender, y entender a las personas que nos están viendo por el Facebook Live que por temas de confidencialidad hay muchas cosas en las cuales no puedo decir que está trabajando en este momento en las ciudades de Colombia. Nosotros tenemos un despliegue importante de pilotos eh, apoyando con la tecnología para mantener ciudades verdes, inteligentes y creativas, en temas de iluminación inteligente, en temas de seguridad ciudadana, en temas de analítica comportamental, de movimiento, de muchísimas cosas que que mejorarían la calidad o mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad apoyando políticas públicas. Nosotros vemos y celebramos cómo cada una de las ciudades cada vez más está incluyendo sus planes de desarrollo y a sus discusiones eh, en más alto nivel de las municipalidades, la inclusión de la tecnología para diseñar territorios inteligentes. Vemos como cada vez se centra más en el ser humano, el desarrollo de estas ciudades, es decir, no es comprar y traer la tecnología, sino también tener ciudadanos inteligentes utilizando una tecnología para hacer unas ciudades inteligentes, por ende. Eh, te puedo contar un poco de los casos que tenemos en el exterior, que son importantes de resaltar. Los que tú ahora mencionabas, eh, lo de censar el latir de las ciudades, no solamente censar el latir de la ciudad como tal en cuanto a los individuos, sino que también nos planteaba el tema de los servicios públicos. El caso que tenemos nosotros en Santander, en España, es un caso donde se intervino el manejo de los desechos para mejorar la movilidad de la ciudad y la eficiencia y la efectividad de los camiones que recogen los desechos. Pero se encontraba que los, cuando los camiones iban a recoger los, los contenedores, a veces los encontraban vacíos, a veces los encontraban desbordando, simplemente con la aplicación de sensórica y un orquestador que hablara entre la movilidad y entre el manejo de los desechos, encontrar eficiencia para recoger este tipo de desechos. Otro tipo de intervenciones importantes, porque uno a veces piensa en la tecnología y dice solamente de cámaras de reconocimiento facial para identificarla. Bueno, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en, en la ciudad del Tigre, en el Gran Buenos Aires, un despliegue muy grande que ya lleva más de ocho años donde tenemos todo eso, cámaras de seguridad, etcétera de cosas. Pero lo lindo del proyecto es que empieza de una problemática muy grande y es la violencia de género hacia la mujer. Entonces nosotros apoyamos... Creamos con la ciudad la utilización de la tecnología para prevenir la violencia de género hacia la mujer con botones de pánico, con tótenes de comunicación. Esto acompañado de un programa de política pública donde hay de 6.000 mujeres enroladas en procesos también psicológicos alrededor de, de toda esta temática tan fuerte y triste que se estaba viviendo. Y eso ha con unos indicadores de gestión para eh, poder hacer sostenible dicho programa. En el tema de las ciudades verdes, por ejemplo, cosas sencillas que se pueden utilizar para ser un poco más ecológicos y, y trabajar dentro de estas de, de ciudades verdes, o tenemos desplegados en algunas ciudades de Chile eh, riegos automáticos en la ciudad que van completamente controlados por los sensores atmosféricos y dependiendo de la cantidad de luz y radiación, habrá riegos automáticos de la ciudad en los parques públicos. Todo este tipo, la, digamos que la... La, la creatividad y el límite es, es infinito en relación con la utilización de la tecnología como un habilitante para la solución de problemas. Para terminar, simplemente entender un poco también el contexto de las, de las ciudades inteligentes. Nosotros contamos con el board de la compañía, contamos con una de las personas más reconocidas en el, en el ámbito mundial en las ciudades inteligentes, que es el señor Íñigo de la Sierra y lo he escuchado varias veces decir que dentro del ranking de las ciudades inteligentes, Londres es el número uno en el mundo, y Londres, eh, si uno lo compara con la vida de un ser humano, Londres es un bebé de cuatro años, entonces imaginémonos cómo, como todavía tenemos un camino muy largo, y tú lo dijiste al inicio de esta charla, es un camino de nunca acabar. Entonces estamos acá listos para seguir trabajando con los ciudadanos, con los diseñadores de política pública y con las universidades y con todos los actores involucrados para poder desarrollar territorios verdes, inteligentes y creativos. Gracias Alejandro. Bueno, vamos a la última pregunta y la voy a... La voy a complementar con algo que siempre me surge la duda cuando compartimos las mesas con el sector público y con otros actores, digamos, para, para evaluar todo el tema de, no solamente política pública, sino también la percepción que tiene el ciudadano, y es precisamente ¿qué significa para mí, y, para, y poniéndonos en, en, el, en el caso del ciudadano, por ejemplo, que no tiene el acceso a ciertas tecnologías, vivir en una ciudad big? Y complemento esa pregunta con cómo hacemos para utilizar la tecnología para tener mejor y más confiable información por parte del ciudadano, incluso porque en el tema de política pública usualmente yo puedo hacer mesas de trabajo con el sector público, con el sector privado, con la academia, entonces van representantes, nos reunimos, conversamos, debatimos, nos ponemos de acuerdo, pero siempre digamos que queda ese espacio en la mente de decir, bueno, ¿y cómo hago para preguntarle a todos los ciudadanos cómo en realidad viven? Porque si yo quiero ciudades inteligentes, y como lo mencionaba ahorita Alejandro, necesito ciudadanos, ciudadanos inteligentes, o al menos ciudadanos conscientes de que la tecnología es una, un factor habilitante de bienestar. Y ese es, digamos, que uno de los, de los puntos. Entonces, ¿qué es vivir en una ciudad big? Y cómo podemos desde la tecnología y desde las relaciones humanas también, obviamente, preguntarle más y mejor al ciudadano qué, qué es lo que siente. Cualquiera de los dos, aquí lo dejo libre. ¿Quién quiere, quién quiere arrancar? Alejandro, dale. Pues, ahí hago una, un, un aporte frente a eso. Me parece muy, muy interesante lo que estás planteando. Yo pienso que lo primero es la confianza, porque estamos en este momento, ya llevamos un par de años en Colombia hablando de la data y el manejo de la data de la información y todo el mundo eh, dice en sus discursos, tanto del sector, privado, como el sector público, que la data es la minería del futuro y que por medio de la data podemos generar mejores condiciones de vida a los ciudadanos, pero también vemos todos los casos de quejas que hay en el manejo de la data, en el manejo de... Bueno, en mi negocio, que es el reconocimiento facial, por ejemplo, uno de mis negocios que es el reconocimiento facial, eh, el manejo inadecuado de este tipo de tecnologías, entonces las empresas tenemos que tener una responsabilidad empresarial y social en la con el manejo de la data, el manejo de los datos personales de las personas. Nosotros como compañía somos signatarios ante las Naciones Unidas del manejo eficiente y el manejo transparente de los datos y le ponemos mucho, mucho ojo a eso. Las administraciones públicas deben generar confianza hacia los ciudadanos para poder recorrer estos datos y conocer la información que tú estás eh, diciendo, Andrés. Y no solamente es generarle la confianza al ciudadano de que los datos que yo estoy suministrando o, las, o los movimientos que estoy suministrando, porque no solamente un dato es el ingresar algo en una planilla, no los datos son datos de movimiento, datos de consumo, datos de muchas cosas que se extraen a través de los diferentes sensores, entre ellos un teléfono inteligente, pero hay muchos sensores que, que pueden capturar datos es también demostrar en el corto plazo a los ciudadanos que la tecnología que yo estoy implementando le está mejorando la calidad de vida. Hasta que lleguemos a un momento, que es por ejemplo donde haya pasado Japón, que es donde la tecnología per se se concibe como tal, y ya hablamos de volver al ser humano como tal, como centro de las cosas que es, y hablamos de la cuarta revolución industrial, donde tú estás trabajando, Andrés muy fuerte, en el centro de esto. Pero pasamos ya de conceptos a ciudades donde simplemente ya la tecnología está dada como tal y volvemos al ser humano como centro. El ser humano percibe todos los beneficios de la tecnología sin necesidad de tener fricción con la misma. Ese eso es lo ideal. Cuando uno utiliza, por ejemplo, ¿cuántas apps tenemos en nuestros teléfonos? 200, hay gente que tiene 500, 1000 apps. ¿Cuántas utiliza? 10, 5, Solo utiliza las que no le generan fricción las generan fricción, perdón, y las que le están dando un beneficio totalmente sin necesidad ni siquiera de pensar que el beneficio me lo está dando. Entonces ese es un punto muy importante, el beneficio, la política pública, el manejo de los datos y la confianza. Gracias Alejandro, súper. Luz, cuéntanos. Bueno... Esa pregunta particularmente me pone eh, como ciudadana, además pues de, de persona, de mujer, profesora, a pensar en, en, en ese territorio inteligente. Y encuentro, encuentro desde el estudio que hacemos en el Centro de Pensamiento que hay muchísimas definiciones que tienen que ver con ese territorio inteligente. Que, al cual se le agrega, por ejemplo, que sea creativo, que sea sostenible, que sea ambiental, por ejemplo, conectado, informático, todas esas calificaciones que podemos encontrar. Y, y en ese rango de definiciones están los territorios que utilizan tecnología. Al, al comienzo de, de, de la revisión encontramos que estaba centrado en la tecnología. Justo ayer encontramos, eh, revisábamos una definición. Eh, de que la tecnología debe servir para controlar la entropía en la ciudad, entonces eh, considera la ciudad como un sistema con, unas, eh, con un comportamiento caótico algunas veces y que entonces entra la tecnología a hacer control de ese caos, eh, definiciones que apelan al ofrecimiento reiterado de la calidad de vida a los ciudadanos y unas definiciones como las que, eh, como algo que lo planteaba Alejandro ahora, donde la inteligencia no tiene que estar en la máquina, porque de ahí viene, de ahí viene esa denominación de territorio inteligente, la, tele, la inteligencia que tiene la máquina, a que sean las personas, la inteligencia de las personas, la que predomine en la ciudad. Entonces, con todo ese abanico de, de, de ofertas, de definiciones de territorios inteligentes o de ciudades o regiones inteligentes, eh, yo me quedo con la referencia a la calidad de vida, pero encuentro que la calidad de vida uh, debe venir también desde el ciudadano teniendo en cuenta que debe ser consciente de que hace parte de la ciudad, de que tiene relaciones con otros, que si él está bien y su entorno está bien, las personas en su entorno están bien, los seres vivos, no solamente las personas, sino los animales y las plantas que están en su entorno están bien, pues eso redunda en su calidad de vida. Entonces, eh, yo pienso que hay que trabajar muy fuerte eh, en los territorios inteligentes en la concientización del ciudadano de la calidad de vida individual y de la calidad de vida en colectivo. Y en esa medida, entonces, se potenciará eh, estar bien en, esa, eh, en ese territorio inteligente. Entonces, yo pienso que hay que ser un, un mejor ciudadano en términos generales. Y vuelvo a lo mismo con el uso de tecnología se potenciará eh, esa, esa condición o ese proceso. Eh, no puedo dejar de hacer referencia, por ejemplo, al hecho de que ahora en las ciudades o, o en el mundo, en términos generales, hay reivindicaciones extremas, ¿cierto? Entonces, eh, la condición de género, lo que comes, eh, si comes carne o no comes carne, si montas en bicicleta o no montas en bicicleta, pero incluso eh, si montas en bicicleta tienes que seguir o tienes tienes que seguir siendo buen ciudadano, yo encuentro en la ciudad de Manizales, cierto, que se abren unas, unas eh, bicirrutas, pero los ciclistas en algún porcentaje no respetan las señales de tránsito, se pasan los semáforos, porque es que estamos reivindicando el ser, el, est el estar montando en bicicleta, el no estar contaminando tanto, como está contaminando usted que va en carro, pero o en un vehículo con con ciertas características, pero si usted como, no importa si está manejando un, un, un vehículo o está manejando una bicicleta o incluso si está caminando por la ciudad, si usted respeta al otro y se comporta bien, pues no importa si hay tecnología y es ese tipo de ciudades de las que se habla ahora, donde la persona tiene que ser inteligente. Pero yo diría que, no sé cómo medir esa inteligencia de la persona, pero aunque sea buen ciudadano, ya estamos mejorando la condición la condición propia y la condición de los otros que están alrededor. Ahora, si, si, si tú involucras tecnología en eso, pues entonces puedes aprovechar eso para, puedes, por dónde va la ruta, por dónde puedo ir mejor, por dónde va a pasar el transporte, o dónde puedo comprar ciertos alimentos, o dónde puedo ir. Entonces, obviamente sí, si yo como ciudadano, independientemente de la tecnología, eh, soy, soy buen ciudadano, pues no se diga cómo puedo potenciar eso con el uso de, de ciertas herramientas y definitivamente cuando tú hablas de la percepción cómo puede participar las personas qué percepción tienen las personas del territorio inteligente pues hay que trabajar en la brecha digital a diferentes niveles tanto por tanto con el acceso a la tecnología como con la capacitación que se le da a las personas o que las personas tienen para utilizar tecnologías y después ya otro nivel qué aprovechamiento se tienen de las tecnologías a partir de la formación y el acceso a las mismas. Nosotros revisamos incluso a raíz de una observación que tú nos hiciste hace algunos meses esas herramientas de percepción ciudadana y eso dependerá de qué tan inteligente sea la ciudad. Entonces eh, si hablamos de Manizales un alto porcentaje de, de las personas, de los habitantes de esta ciudad no tienen acceso a tecnología no tiene sentido que tú hagas una página web para que las personas se conecten a esa página web o hagas una aplicación para que las personas eh, te den la percepción que tienen de la ciudad en términos de soluciones o problemas, lo que sea. E, e incluso entonces habría que devolverse a, a herramientas de percepción que no pasen por la tecnología. Una encuesta pegada a la factura de, de la energía eléctrica a las casas donde todavía llega la factura en eh, físico. Eh, yo recuerdo que habían unas cabinas en Bogotá donde la gente entraba hacia unos videos, eh, entonces si tú pasas por el centro de Manizales, estas personas que están tratando de subsistir día a día, ¿por qué no ponerles una cabina para que digan lo que piensa de la ciudad sin necesidad de hacer una aplicación o, o, o, o para las cuales esa misma aplicación no tiene sentido porque el teléfono que tienen no es inteligente como el que tienes tú? entonces entonces yo pienso que qué significa vivir en un territorio tic significa ser mejor ciudadano y tener en cuenta que hay otros que no tienen el acceso la formación y el aprovechamiento de la tecnología como lo tienes tú y, y en esa misma medida ampliar o posibilitar eh, las condiciones de que, esa, de, de que todos participemos de esa ciudad que es inteligente creativa sostenible o ambientalmente amigable. Eh, no olvidarse que, que vivimos con otros, que establecemos relaciones con otros y que las ciudades también dependen de otros y establecen relaciones con otros. Gracias. Luz, muchas gracias. Yo creo, bueno, aquí hay una confluencia muy interesante de una aproximación holística de una ciudad inteligente. Si bien la tecnología es un factor habilitante y una herramienta que nos permite medir, percibir, en algunos casos controlar incluso, digamos, ciertas dinámicas de la ciudad. Igual seguimos pensando, y yo creo que ese es el mensaje también que, que se debe reforzar, es una ciudad para, para, para la gente, para los seres humanos, para cualquiera que, que esté transitando temporalmente, incluso para los mismos turistas, temporalmente por, por las ciudades. Cómo, entonces, eh, digamos, acercar más. Me gustó mucho lo de la City Cápsula. Es lo que lo que mencionabas ahorita. Yo también lo veía y, y me imaginé en su momento. Bueno, y si, y si no van hasta allá, porque ahorita tenemos restricciones de desplazamientos en algunas zonas y si la hacemos itinerante, pues guardando todas las normas de bioseguridad, una, una cápsula pues para no copiar el copyright de, de City Cápsula, una cápsula o una, un, un, un, un opinómetro itinerante en las ciudades, puede ser algo interesante para tener. Cómo llevar incluso, existen tecnologías basadas en, en, en red mesh que permiten, eh, digamos, llevar algunas capacidades de conexión independientemente si existe o no una cobertura de, algún, de alguna tecnología. Y cada vez vamos a ver más eso cuando evolucionen ciertas tecnologías y vamos a utilizar otro, otro tipo de de formas de comunicarnos, que no necesariamente es tecnológico porque también, digamos, hay un factor, digamos, social que, que puede generar una barrera para esa percepción. Pero sobre todo, que no solamente me pregunten, sino que yo vea acciones y cómo visibilizar esas acciones de lo que está pasando con acciones reales. Entonces, que esos, eh, digamos, responsables desde el sector público y privado, de que pasen las cosas, estén tomando esa información, estén tomando acciones contundentes. Porque una ciudad inteligente es aquella que resuelve sus problemas en el menor tiempo posible utilizando inteligencia desde el punto de vista de infraestructura tecnológica. Pero es una ciudad donde eh, me siento seguro, donde estoy saludable, donde, donde la, la ciudad no es la que tiene el adjetivo, sino el ser humano es el que de alguna manera se está permeando el beneficio. Estoy seguro, me muevo bien, estoy tranquilo, tengo, eh, digamos, la posibilidad de, de, de tener a la mano las cosas. Entonces, ahí es cuando la ciudad inteligente, como para ir cerrando un poco y agradeciéndoles el, el, esta participación tan valiosa y todos los conceptos que nos han podido aportar el día de hoy, es una ciudad donde yo vivo bueno, independiente de lo que pase atrás en las capas. O sea, para mí, ahorita lo que decía Alejandro, hay mucha tecnología detrás de lo que pasa, pero si el ciudadano sigue sintiéndose que puede vivir tranquilo y bien, y nosotros sabemos que hay tecnología detrás, para ahí la ciudad inteligente cumple su, su función fundamental o su característica fundamental. Bueno, yo le voy a dar paso a Natalia para que nos, nos dé el cierre. Eh, Luz, Alejandro, no, esto no termina, como lo dije al principio. Aquí nos vamos a seguir encontrando en muchos espacios gracias al TIC-TAC y a las SIT. Y yo creo que de aquí en adelante vamos a, a compartir muchos más aprendizajes y ojalá acciones alrededor de las ciudades inteligentes. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Para cerrar, nos queda claro que el propósito de los territorios verdes, inteligentes y creativos está en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, es decir, mejorar el acceso a servicios públicos, tener mejor educación, desarrollo sostenible, conocer las problemáticas de los ciudadanos, el saber qué es lo que está pasando, escucharlos y hacerlos partícipes en la toma de decisiones es la única forma de identificar hacia dónde destinar los recursos de forma mucho más eficaz. En unos años se espera que el 66% de la población del mundo viva en ciudades y sin duda esto genera presión sobre los centros urbanos en términos de medio ambiente, movilidad y seguridad. Es por esto que los líderes tienen que pensar en la organización de iniciativas en pro de toda esta ciudadanía. El reto para las diferentes regiones está en la articulación de pequeñas plataformas y de políticas públicas. La extensión de las ciudades inteligentes no se debe limitar a un pequeño nicho, debe ampliarse para abarcar a toda una comunidad, una región, un territorio y al país. La confianza debe ser el pilar fundamental para dicha articulación. Si hay confianza en el ciudadano, hay confianza en las entidades, fortaleciendo mucho más los esfuerzos, obteniendo resultados más rápido y de manera más efectiva, con un mejor enfoque. Los territorios inteligentes no lo serán por el simple hecho de instalar tecnología sino un propósito. La cultura es un elemento transversal y relevante para que las personas se apropien de su entorno. Nuevamente agradecemos a nuestros invitados. Andrés Arias, Adriana Ceballos, Alejandro Posada y Luz Luzarabani Ramírez por su generosa participación. Y a todos los asistentes, gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que pueden descargar el documento a través del código QR que ven en pantalla y pueden ver este y otros eventos en nuestras redes sociales. Nos encuentran con el hashtag Ciudades Vic.